Mission, start! Cuando detecta un movimiento, el sensor capta una serie de fotos y las envía a la central de alarmas. Descubrimos quién o quiénes han entrado y si van armados. Es una información crítica para las fuerzas de seguridad. Música no, sí, del misterio Wow, es pues, enorme Como veis el colegio este, que bueno, es especie de residencia también es súper grande es enorme, así que vamos a tirarnos aquí un buen rato explorando todo y yo creo que vamos a encontrar cosas bastante interesantes Este es el, el primer aula en el que tramos que bueno es bastante curioso porque están todas las paredes como pintadas de tiza hay un montón de penes pintados por ahí las, las típicas pintadas estas que hace la gente acción poética todo tiene que ser como una especie de biblioteca lógicamente hay libros y lo que es curioso es que esté comunicado justamente con lo que sería una habitación, una habitación para dos personas bueno, esto está lleno de de TVOs a ver de qué año son de 1991 pues mira 20, 26 añitos que lleva esto aquí no sé yo pero este parece ser que está muerto como un poco más rollo que tengan fotografías de gente así muerta por aquí y bueno aquí es como eh, camas a más no poder un trozo de cemento con unas tablas de madera y el colchón Recuerdos de Carlos, recuerdos de Villada Esta es una de las zonas que más expectativas tenemos Que es la zona de la capilla Que bueno Esta puerta está cerrada Así que tenemos que buscar otra alternativa Y no sé, es que lo vi hace tiempo Por fotos, hace mucho Y era impresionante Y yo creo, no sé, espero que siga Espero que siga así. Mm. La verdad es que esta es una de las partes más espectaculares de lo que es el sitio. Porque como veis, el, el Cristo que está ahí, está ahí colgado es bastante espectacular. La cosa es que tengo una duda, bueno, no soy yo muy experto en cosas de religión ni nada de eso, pero no entiendo muy, no entiendo muy bien por qué la cruz está como un poco inclinada hacia arriba y no sé la verdad el significado que eso tendría. En persona aquí impone bastante porque es muy grande y, y la verdad es que resultaría curioso ver aquí lo que es ahora porque no hay asientos ni nada pero todo lo que son, todos los alumnos que venían en esta residencia verlos aquí juntos, rezando con todas las biblias que hay por el suelo incluso ahí hay un órgano que ahora lo voy a enseñar las cristaleras que aún se conservan este es el órgano que decía que bueno, es una pena que esté ha sido destrozado el órgano es un instrumento bastante complejo de tocar tiene un montón de teclas, incluso pedales en el suelo pero está así que destrozadillo, pero curioso. Que están como todas las biblias acumuladas, que esto me da miedo porque seguro que va a venir alguien y lo va a quemar en algún momento. Pero bueno, mirad una perspectiva desde aquí arriba de todo lo que es la capilla. Es bastante interesante y bastante grande. Buah. <risa> ese bocha ha sido de disfrute máximo eh rico rico di algo y sabes estoy en la gloria ahora amigo.